Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Ecos del Rojo Radio. Acá con nuestros compañeros. Con Luna Lorenzo, Diego Rico, Darío Figueredo. Les damos las bienvenidas para hablar un horita del Club Atlético Independiente. ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos? Estamos, estamos tranquilos. ¿eh? No, sí. no hay grandes sobresaltos. ¿eh? Exacto. No, digamos que somos vos, pero siempre... Se cae la colecta, el se le gusta más, siempre hay una cosita ahí, ¿no? Bueno, eh, nuestros compañeros de los miércoles son ellos, eh, no, no de los lunes, así que bueno, vamos a hablar un poco del partido. Eh, ya va quedando igual, siempre los miércoles queda, pero siempre tenemos alguna, alguna historieta y algo para contar sobre, sobre, con respecto al partido, que hemos estado allá en, en Paternal, eh, una noche brava, pero bueno. Vamos a comentar un ratito. Luna, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fabián. ¿Todo bien ¿Todo tranquilo tranqui. Así me gusta. Diego, querido, ¿cómo va? Tranquilo. ¿Bien? Sí, como un poco de movimiento, pero... Tranquilo, pero si contamos antes... El... <risa> no, bueno, lo que, lo que se cuenta por de la <risa> <ahí, no. risa> Diego, ¿cómo va? Buenas ¿Cómo noches? te va, Fabi, compañeros? Buenas noches, es el placer Die Die de estar acá. Diego y sus ejemplos, ¿no? ¿no? Oh. <risa> <risa> bueno, a ver, chicos... Eh, rapidito o no qué podemos hablar de partido no, no, no, las prácticas esta semana la, la lesión de Marcón eso básicamente es lo que tenemos de novedad aparentemente se confirmó un desgarro va a tener mínimo 20 días estaría bueno no sé si, si lo que él le aquejaba porque evidentemente vino el año pasado ya arrancado el campeonato se puso la camiseta siempre temporada tuvo unos partidos buenos Terminó jugando bien. Dijimos, bueno, hace la pretemporada y arranca el capitán el capitán frío. No, no, no, no, mueve, no mueve la aguja. No, bien no está. Bien no está. Me parece que hoy el mejor es Ortiz. No, bueno, lo dije en la transmisión el fin de semana. Corre por todos el pibe ahí en la mitad de la cancha. Porque Cazares, ya sabemos lo que es. Marcone Hace una posición más funcional, viste, paradito ahí adelante de los dos, de los dos centrales, tranquilo. Sí. El que sale a apretar por, por delante es Ortiz. Y queda adelante, ¿no? En el gol. A ver, eh, yo creo que eso lo vio Cielis, que, que el equipo de, de Milito sale jugando de esa manera. Sí, pero están tan ahí arriba, en el, área, sí, en el área. Sí, sí. Y sí, pues es un equipo que arriesga mucho. La perdió, fíjate que quedó mano a mano directamente mano a mano con el sí, arquero. Sí, sí, sí. O sea, quedó casi adelante de los delanteros sí. independientes. O sea. Y antes de esa jugada mismo, Jiménez también presionando un poco, ya había inquietado a los argentinos no, también. La verdad sí. también. Sí, se veía que era Diego, de hecho, en la transmisión lo venía diciendo. Lo que pasa es que a veces uno pretende decirle cosas a estos jugadores que recién estos dos partidos podemos decir. Yo les comento lo que me pasó a mí. Y ahora vamos a hablar con Darío, que estuvimos sentados prácticamente al lado. Yo, la verdad, que me vine contento. A ver, hagamos un análisis ante partido, durante el partido y partido porque tiene que ver. Cuando vas a la cancha de Argentino, que fuimos con buenos equipos, siempre nos costó. En la mitad del partido estábamos 2 a 0. Decir, Argentino está cansado, vino a jugar en la semana. Estamos, nos habíamos parado en un momento donde era más, más el 3 a 0 que el, el 2 a 1. Termina el partido y uno se viene, otra vez se cae. Pero dice, y mirá, empatamos. Y se está viendo algo. ¿Qué dicen? Nombra Ortiz, un chico que hasta hace tres, cuatro partidos no, prácticamente no jugaba, un chico de inferiores. El arquero, que la verdad que es, ya podemos decir que es un arquero cumplidor. ¿eh? Y es la figura de independiente. ¿eh? En yo el balance diría total. un poco más que cumplidor, de hecho, porque el es. El... Sí. Sí, eh, cuando, cuando ataja, ataja. Sí, no, eso, sí, eso se carga a los duda. partidos al hombro prácticamente. Sí, bueno, eh, lo hablábamos también en, en la previa fuera de, de empezar el, el programa. Eh, decía Diego y coincido plenamente, es lo mejor sin lugar a dudas que trajo Independiente en este mercado de pases, eso está fuera de discusión. Eh, si no fuera por él los partidos quizás o los perdería independiente o no los, no los empataría como los empata como pasó el otro día con la paternal pero eh, la verdad que cada vez se está afianzando más en el, o sea por el bien de independiente se está afianzando en el arco eh, pero que sea siempre figura tu arquero eh, diría Dani eso no, no es tan bueno también a veces que, que, que en casi la mayoría de todos los partidos rey sea la no, figura no, no. bueno para, pero para, para, pero para, para, para, para, para. pero pero es el, el ya más va, reconocido eh, Y se ha mandado una el... macana también Sí, para, para, para, sí, para, sí, para. también, digo, también ver, Bueno, sí Lo dije el lunes, muchachos A ver, ¿qué decimos entonces? Ahora, mañana voy a verlo a Reyes en la práctica Y decir, no atajes más Cuando salen los centros Que ponete la mano atrás Y que te hagan goles Porque parece que los hinchas de mente Queremos que lo hagan goles Porque digo Cuando ribe sale campeón Sale campeón en el arco Con un Armani que se tapa todo Cuando Boca sale campeón Y le hicieron goles Con también, un eh. Rossi que se tapa todo Digo, nosotros tenemos un arquero que empieza a tapar todo Y parece que queremos que nos, le hagan goles Digo, ah. tenemos un muy buen arquero Uno de los 3, 4 mejores del campeonato sí, sí. Bueno, listo, bienvenido sea Que juegue para mí, digo Después tenemos que levantar a Barreto Que, que digamos que está levantando un poco El tema de los errores Ahora vamos, vamos, vamos a meternos de, de lleno El tema de los errores es, es muy puntual yo, la verdad, que da, da lástima terminar yo, perdiendo un ver. empatando, perdiendo, perdiendo dos puntos. Erro, ¿errores o horrores? Y yo ya me parece que, como está el bar, ya, ya me parece que una trompada en la cara y un agarrón es lo mismo. Una piña en los riñones, gente, pasada claro. desapercibida. Entonces, ¿no? de última, un empujón para, para, para correrlo. Ni hablar que llega Barreto a la pelota. Sí. ¿Está bien? Llega Barreto. Saca su marca Barreto y termina cabeceando, cabeceando. Barreto tenía uno Marcone tenía otro A Kevin McAllister que lo estaba agarrando en ese momento Lo estaba tironeando de la camiseta Si ahí va a un bar Viste que a veces vuelven para atrás con la jugada Es falta de Kevin McAllister a Marcone Y después está este chico Elizalde con el, con el jugador de Argentino Junior Barreto la saca Les tirás la remera Eso te... o sea eso te van a cobrar siempre penal. O sea, más vale agarrarte. O sea, andar, andar agarrándote, pero tirarle la revena es un penal de los más dolobos que hay. Bueno, eh, inmediatamente a esa jugada, con Guido nos miramos porque vemos que el árbitro se lleva la, la mano a la oreja y dijimos: Chao. Lo están llamando del bar, algo pasó. Y efectivamente, lo llaman para el partido él, porque justo iba a sacar eh, Rey, y para el partido y ahí es donde lo llaman al bar y Guido sí, me, dice, igual, es penal", igual, me dice, igual no es penal. me quedo con lo de Elizalde porque en el primer tiempo Cabrera nos dio un baile bárbaro por derecha no lo podíamos parar a los sí, uruguayos también, también, sí. yo creo que se retrocedió un poquito está bien, si va a ser un equipo así mejora un fin de semana, empeora otro fin de semana todo, todos pasa eso pero defensivamente cayó un poquito a lo que fue con Belgrano que no lo dejó patear prácticamente al arco pero, no, no, a ver, no la pasó bien porque decimos las dos de Elizalde, las dos de Elizalde fueron adentro y te vuelvo a repetir, la figura en todos los portales y los equipos de la semana fue rey. Entonces no es que fue solo lo de Elizalde. Y después, bueno, eh, yo también dijo otra cosa, vos tenías a Macaleter con la amarilla al borde de la expulsión y no lo atacaste más por ese lado. Acá Fernando Gabriel García me está... Me está diciendo que no, no tenemos nada finalizado, igual vamos a nombrar a todos. Eh, a ver, Luna, ¿qué te parece a vos? Hablaban de... ¿Por qué a los 9, 10 minutos de segundo tiempo línea de 5? Lo vi perfecto. Yo difiero. Bueno, <risa> lo vi perfecto. Claro que sí, ahora por eso vamos a abrir el juego. En ese momento era perfecto. En ese momento era línea de 5 para defender automáticamente cuando arrancaba, cuando arrancaba, independiente empezaba a salir, Costa se iba a la mitad de campo, cuando no iba Costas Costa se iba a Barcia, de hecho en el gol que cierra eh, Cauterucho, el centro de Barcia, y tres o cuatro centros lo tira sobre mano izquierda a Costa, o sea ahora, esto es como todo, vos venís a la radio acá y cuando llegamos no hay micrófono, y no puedes hacer un programa, entonces vos querés armar línea de 5 y uno de los que ponés para armar la línea de 5 comete dos errores digo, para mí era lógico que te iban a tirar centro por los costados encima no tiene jugadores alto independiente yo no lo vi tan mal ahora, claro, como salió mal como llegamos hasta el centro, vinimos y faltaban los cuatro eh, micrófonos, no podemos hacer programa y no tenemos que ir a casa pero digo, tuvimos la intención de venir. Para mí fue muy buena intención, sabiendo que Costa es de ir y sabiendo que Barcia es de ir también, por momento a, a, a más línea de cuatro, como te van a tirar centro, los últimos 15 minutos que te iban a tener en un arco tirándote centro. Para mí no, no fue un horror. Para mí mantenerlo a Casares eso sí lo veo como un error. A ver, Luna, te escucho. Eh, bueno, en cuanto a Cazares, eh, comparto para mí Casares de cuatro no va en ningún momento. Eh, en cuanto a lo de la línea de 5, yo difiero porque lo escuché a, al ruso hablar después de, del partido en la conferencia de prensa y explicó la línea de 5. En cuanto a lo sistemático, hablando generalmente, no está mal pensada la línea de 5, pero si vamos a lo puntual, que es un, un partido independiente argentinos, en, en donde notoriamente en el historial independiente con línea de 5, nunca funcionó porque Falcioni se cansó de poner línea de 5 y tenemos, no tenemos una defensa estable en cuanto a juego y en cuanto a psicológicamente o anímicamente, me parece que la línea de 5 no rinde. Durante pasa... todo el partido sin la línea de 5, el resto del partido digamos lo anterior eh, se había notado más allá de que sí la sufrimos bastante, se había notado una mejoría, a partir de la línea de 5 y los horrores, porque para mí fueron horrores de, de Lizalde este, se, bueno, se notó una grave decadencia en cuanto a lo anímico y en cuanto a lo futbolístico también. Es lo que digo, venimos a hacer un programa de radio y no tenemos micrófono lo que acá me dice um, García me dice Fabián, no tenemos nada claro, que vos querés implementar algo que es hacer un programa donde no tenés micrófono, donde vos querés implementar una línea de 5 donde los muchachos están a destiempo. Entonces, claro, vos tenés una buena idea por ahí, porque si te van a tirar centro, tenés un 9 muy alto, entra redondo a cabecear, bueno, sí, vamos a poner línea de 5, ¿qué, qué mal tiene. Ahora, si esos 5 cometen errores... Yo tengo otra mirada con, con respecto dale. a la línea de 5. Una cosa es la línea de 5 cancha de River que es gigante y por ahí el ancho se te hace complicado marcar con cuatro cuando no tenés gran nivel. Otra cosa la cancha de argentino que es chiquita, eso iba a decir yo también. y vos podés, yo te decía, lo, de, lo dije durante la transmisión, dinamitar en la mitad de la cancha, y más porque por vos decís que le van a tirar centro, está bien, pero si vos le peleas a la mitad de la cancha, no le vas a dar oportunidad de tirar mucho centro. Bueno, a eso voy, a ver, en una sí. cancha que no es tan ancha, ¿entendés lo que te quiero decir Fabián? Perdón, también ¿Vos, agregar. Vos, vos la pisaste, sabés que no es grande. Sí, sí. Perdón, también agregar que estábamos en un 2 a 0, donde el 2 a 0 es el resultado más psicológico que existe. Y teniendo, teniendo el plantel que ¿Sí? tenemos, que en cuanto a lo psicológico no es muy no, estable, que digamos tampoco, no, y se viene viendo ya en lo que va del torneo, eh, me parece que también querer aguantar un resultado teniendo lo que tenemos no es una buena decisión. Bueno, a partir de la, de la amonestación a, a McAllister, eh, Diego empieza a decir en varios tramos de la transmisión. Eh, el primer tiempo. Bueno, por eso. No, pero Diego, en el segundo, empieza, en el segundo de, empieza a cometer muchas. De mover, falta. de mover no, un pero... poco, de mover un poco el, el, el banco de suplentes y que empieza a hacer cambios el equipo, porque argentino se te va a venir y lo siguió repitiendo. Argentino se te va a venir y lo siguió repitiendo una vez más. Bueno, finalmente terminó pasando. Es más, la del cautelucho. Eh, Ataca cuando vos, derecha, tenías, cuando el vos tenías un jugador amonestado. Atacamos, no, no atacamos más por el lado de, de, de McAllister. Cuando vos tenías un, un jugador amonestado del rival, que lo podías haber hecho expulsar. Porque con un, con un jugador rapito que entraba en Independiente, así como en esa Brian Martínez lo termina bajando y por eso lo amonestan y le hacen el penal, de esa misma forma lo hubieran echado también a McAllister. No, no, por eso te digo. No, no entendí la mirada por ese lado. Y, y bueno, dejar a Cazares, ¿no? Porque lo de Cazares era. Yo, a ver, si Jiménez, el eh, Chaco Martínez lastimó por ese lado, sí. ¿por qué no dejarlo por ese lado? Buen partido. Eh, y tiempo. lo tiraste al otro lado, ¿entendés? Esas cosas son las que no. Y poner a cuero por ese lado. No, no. Un cuero que te vuelvo a decir. La rodilla es como se levante. ¿Tanto va a ser el castigo a Vallejo, que hasta hace un tiempito era tu mejor, uno de tus mejores jugadores? Ahora, si vos tenés un 9 que, que dentro de todo se está empezando a encender, me parece, ¿No? ¿por qué no se lo aprovecha? ¿Por qué no se lo abastece un poco más a ese 9? No. Qué mal, qué mal, por lo menos. Eh, a ver, te, te hace los goles que otros no lo hacen y él sí lo hace. Y cerra goles que los otros bueno, no hacen. Bueno, sí, el... sí, pero hizo, hizo no, los dos vale, goles. Vale. Pero hizo los dos goles. Y trabaja mucho en el, para el equipo. Eso no se ve, ¿eh? pero trabaja mucho sí, para por el por equipo. Por eso te digo, ¿por qué no abastecerlo pero, eh, un poco más? Eh, pero la verdad que hay que decirlo, ¿no? Sí, hizo un montón de goles, algunos por penal, o casi todos. Pero la verdad es que el gol que se derra es una, es, es, sí, es, sí, es una eh, cosa que no lo miro y lo miro y lo miro y no es, es inentendible. Pero es como típico de nueve no, es típico de nueve Que te las clavan en el ángulo y por ahí la que tiene ahí abajo te, te la manda arriba. Ya. Pero Perdón, puede, pero, en cuanto a eso, a mí personalmente lo que me molesta mucho del hincha independiente es la hipocresía que hay igual. Porque si fuera un pibe el que hubiera errado ese, ese, oh, ese gol, ah, sí. no. ahora lo estarían matando. Pero no como. como no sí, más. no juega más. No juega más, no seguro. puede pisar más la cancha. Seguro. Pero como es cauterucho, nadie dice nada, o hay que perdonarlo, o está sí, viejo, no, no, o seguro, es de edad. Si lo trajeron, que rinda. Ya. yo no, no, Sin duda. Si Perkudani hizo el gol ma, uno de los goles más importantes de la historia de independiente. Sí. Sí. Y yo le vi a Perkudani goles sí, así no, en el área chica. Es más, la semifinal del 2 dos, del dos a 1 que perdemos con no, el Argentino, no, Argentino el Junior. la semifinal que perdemos con Argentino Junior del no, 2 no, a no, 1. Pochi en un momento lo mira Pastoriza, le marca al 9 y sacalo. Sacalo. Y que me venga a decir que no fue así en la cancha. Y bueno, pasa. Percudani estamos hablando. Luna, Ojo. Me acuerdo, me y uno me... de esos hipócritas fui yo. Yo no, yo no, no le perdonaba a una Percudani. Sí, sí, eh. sí, me acuerdo de sí, esto sí. que decís ahora de, del tema de agarrar goles y demás. Se me viene a la cabeza el partido de Copa Libertadores con River y esa pelota que Sigliotti va prácticamente eh, llega a, a rozarla porque Armani no sé cómo hizo y y sin embargo, un nueve de las características como Gigliotti, que creo que nadie duda de lo, de lo goleador que es, y sin embargo le pasó, y quizás ha hecho otros goles más difíciles, y la que tenía ahí abajo del arco se la terminó sí, muy abajo del arco. A mí personalmente igual lo que me Pasan, pasa con Cauterucho, digo... es que entiendo que pasa, es sí, no, típico seguro. de 9 también de errar goles así, pero Cauterucho en los partidos mucho gol de juego, no me, no me mostró, sí metió los penales que ¿no? había que meter... Seguro. Eh, sí, dos. Pero más allá del de Racing. Pero con los nueve siempre es así. Siempre es así con los la nueve. Los por eso sí, los los la Cuando la la Cuando la lo Cuando vino lo escuchábamos, después fue, terminó sí, siendo sí. ídolo Para pero mí habría que ver. darle más bola a Jiménez y hay que, hay que eso, darle más. Por eso decía, ya que no, está pues dentro se... de todo en, en, en, en este momento cauterucho, más allá que no es el cauterucho de años atrás. Pero digo, ¿por qué no aprovecharlo y abastecerlo un poco más? Sí, bueno, pero Darío, no entra. A ver, no hay fútbol. O sea, es difícil, es difícil, porque iba a decir, el 9, como el arquero, el arquero ataja, el 9 hace goles. Entonces tenemos una situación Los de dos decir, más rey, triatos, ¿sí? rey, sí. que viene sí. ataja, porque hace dos partidos, o tres viene atajando bien. Hace cuatro o 5, un par de centros, una macanita, medio que dijimos, y bueno, ¿qué querés? Si ves a Lazo y a Barreto jugando ahí adelante, ¿qué querés atajar bien? Igual... Lo dijimos. Igual, y, y lo da 9, eh, si bien ya te dijo, sí, el 9, para que haga goles, tiene que haber todo un funcionamiento que independiente, todo este año no lo pudo lograr. Y que no y es no fácil de si lograr, lo lograr. Y que y no es fácil decís, de lograr. A Jiménez que haga goles, y si ese que está saliendo del área para, para tratar de arrancar la pelota y traerla para el área. Exacto. Digo, no, y yo no lo veo a Jiménez como 9 de área. Yo no lo veo como nada. Yo creo que independiente hay dos jugadores... Dos posiciones en esos dos jugadores de Casar y Jiménez que me parece que hay que puntualizar. Son dos jugadores que a simple vista te parás. Como este fin de semana que ni hablé con un micrófono, nada, no dije nada. ¿eh? Me quedé tranquilo. No hicimos café, nada, Diego. Y dije, voy a mirar el partido. Pim, pim, pim. Este pibe Ortiz, papá. Pa. Marcone recuperó, trabó con Ortiz. Barrito, más o menos. Bum, bum. Costa siempre. Te pone, pero poco por ese lado. El la pasó mal. ¿eh? Barcia, sí, Barcia, más o menos. Pero vos decís, Jiménez y, y Casares son dos jugadores que estás perdiendo, dos jugadores, en, en, de, de once, estás perdiendo dos jugadores de campo, de diez. de diez. Porque el arquero está en el arco. Es mucho, no producen, no desequilibran. Ya Casare decíamos, si bueno, con la, la pelota parada, Casare. Si el Isky la semana previa al partido lo sacó en los entrenamientos, él se da cuenta, está buscando, pero no encuentra. Está buscando, está buscando, no, no encuentra porque no hay material. Y yo a Vallejo no lo tendría tan castigado, me parece. ¿eh? Pero yo no que está castigado? Y, eh, no lo puso, qué sé yo. Pero, para pero... mí hay material, para mí hay material, solo que falta mucho trabajo. ¿A vos te parece que Casales puede estar por arriba de Vallejo? Para mí sí. no tenemos un plantel horrible, ¿eh? para mí tenemos un par de buenos jugadores que con mucho trabajo y también me parece que, lo mismo vuelvo a lo de antes, están muy cargados psicológicamente, anímicamente y con toda la presión que, que conlleva primero estar en un club como Independiente y segundo con cómo está independiente actualmente, también hay que ponerse la, la camiseta siendo un pibe de 18 años, siendo un pibe de 20 años y cargarte con la responsabilidad bueno. que tenés que cargar. Bueno, pero en algún momento se la tienen que poner. Claro. Podemos hacer debutar a los 22. Totalmente. O Ortiz, que debutó casi a los 22 años. Totalmente. ¿Comparto 22? 23, creo. Tiene. Sí, 22, 23, por ahí. 22, 23. Comparto completamente, pero lo que voy es, no digo que sean horribles los pibes, digo que son buenos jugadores, hay buen material pero hay que trabajar. Y sí, lo que pasa es que el problema es que estás haciendo debutar a los pibes en un momento donde vos, a ver, vos trajiste, vos trajiste 11 jugadores. Uh -huh. Contrataste 11 jugadores que no son de nivel. Termina jugando a los pibes. ¿Sí? Los, que, los que cobran poco. Los que casi, casi algunos andan en colectivo. O un auto con un autoplan. Y de repente aparece uno que ganan 100 mil dólares por mes. Entonces hay un desbarajuste. Infernal, y en esa situación terminan debutando los pibes a destiempo, mal. Y se los castiga demasiado. Igual en la reserva tenemos sí, muchos sí. chicos de 20, 21, de 20, 20, 21 años, sí. hasta de 22, creo que. Ya están grandes, ya tienen que haber debutado bueno, pibes, o pisado, aunque sea. Eso fue independiente histórico, Diego, ¿eh? No, pero este mercado de despacio 10, había que haber analizado bien y no se hizo. Mirá no que un, hizo. un arquero se tuvo que ir con 24 años y había jugado ni, ni, creo que no fue ni suplente. Bueno. Entonces vos decís. La Fonquio me está diciendo. Claro, vos, 24 años. No, me, sa no sabemos si atajaba bien o mal. Me dijeron que a este cuerpo técnico cuando llegó a Independiente, me refiero a Russo Zelensky y compañía, eh, le llamó la atención de que hay jugadores que, que hay que enseñarles lo que ya prácticamente tendrían que haber aprendido en, en, en otras categorías. ¿Me explico? el tema de, de parar la pelota eh, se está trabajando mucho eso en los entrenamientos con el tema del doble turno ¿eh? ojo parar la pelota sí sí el, el hecho de, de yo no creo que hay, hay eh, yo he visto... a mí me dijeron a mí me dijeron que a este cuerpo técnico le llamó la atención que hay varios chicos del plantel que le tienen que enseñar cosas que ya tendrían que haber aprendido oh. cuando llegan a primera. No pero, claro, yo, yo creo fritos, que, yo, no, pero yo creo que... No, no puede pasar, pero si es hay así... Me, hay mejor material que en otras oportunidades. Eh. Mira, las, inferi he visto, he visto en fin de las inferiores... Eh. Las inferiores, el promedio, van sextos. Creo que es histórico, ¿eh? hace muchos años que no van sextos. No, el año pasado salió quinto. ¿Salió al final del campeonato, quinto? quinto? Sí. Bueno, y la reserva va... También hay quinto, sexto. No, material, o sea, yo vuelvo a repetir. Acá lo que se hizo mal, en el primer mercado de paz, es hacer un estudio. Ver, y, o sea, al, al primer día se lo echa al coordinador. Puede estar bien, puede estar mal, no importa. Pero vos te tenías que haber sentado con él y hablar primero, a ver qué había, qué no había. Y después sí, que se quiere echarlo. Pero primero tenés que hablar con el coordinador para armar el plantel profesional, a ver qué era. No, no, más sabiendo que ibas a incorporar jugadores, como nos dijo un... Me dijo y te dijo un... ¿Cómo fue que dijo? Un dirigente. Diamantes en bruto. No, no, no. Dijo, bueno. A uno le dijo diamante en bruto. Bueno. No, bueno, a uno dijo diamante en bruto, pero después me dijo, bueno, no son jugadores que no tienen categoría para jugar independiente. Sí, el mismo que lo trajo, insólito, pero bueno. Digo, no lo puedo creer lo que estoy escuchando. Bueno, si reír o llorar. Ya sé lo que quiso decir. Que con lo que pudieron, la plata que había trajeron esto y no están. Ahora, como dice Diego. Si vas a depender de estos jugadores que traes, que ya de movida sabés que trajiste 11 jugadores con 5 millones y pico de dólares, entonces tenés que pararte las inferiores y decir, mirá que le vamos a dar más bolilla que el otro lado. Es vení, que Lechu, quédate a ver, vení. Fue mal trabajado. Hagamos una transición, quédate un dólares. poco, vení con otro, quédate a ver, vení, ¿qué hacemos? Y bueno, porque pero ese es el laburo terminar... que tiene que hacer ahora independiente. Porque, porque claro, pero a... habría que haberlo hecho antes. Traer a, porque a Gómez, digo... traer a Gómez, a Pérez y a Mule, o al mismo Cuero. ¿Para qué tirás? propósito. ¿Para qué tirás Algún guita Porque eso? ¿Por qué eso tirar la guita? La verdad, porque le preguntas a cualquier hincha independiente y te dice, decís... Por ahí alguno te dice Cuero, pero a... ¿alguien a... A... A... supo cómo estaba Cuero? Porque en Banfield era, era, era, era el escándalo era Cuero. No, fueron dos lesiones muy bravas que tuvo. O sea, cuando vos traes un jugador que tuvo dos lesiones y la no. última tuvo para siete meses y medio, sí, tenés pero cuando que asesorarte Te dieron cómo está. permisos para irse a Colombia y en vez de hacer la rehabilitación tuvo de jalana al negro entonces estamos mal y el que lo peor es el actual técnico independiente entonces yo quiero saber Un qué técnico. pasó eh, perdón, médico independiente por eso yo quiero saber qué pasó en el medio ellos van a tener que dar explicaciones en algún momento de tantas cosas Ay, hay que explicaciones. Diego, claro, el tema de las explicaciones en, en este club son muy complicadas porque acá faltan y sobran y hay errores de tipeo y pasan cosas, como dijo una vez un expresidente, pasan cosas, ¿viste? Digo, parada. Yo insisto, a mí me dijeron que en las prácticas el ruso a veces se sorprende con lo que tiene que ver de los chicos, que se supone que hay cosas que ya las tendrían que nivel, haber aprendido, claro. que ya las tendrían que haber aprendido, y que en primera división no. Bueno, el mejor no, de su entonces... equipo hoy es un chico. Ortiz, va, ya no es tan chico, bueno, pero es Ortiz, es de bueno. bien abajo. Es el mejor de su equipo. Sí, sí. Bueno. Y quiero saber, Uno. Uno. Quiero saber cómo, cómo va a reemplazar ahora a Marcone Porque Ortiz es el que sale a, a, a presionar arriba. ¿Lo va a hacer retroceder o va a poner un tipo que haga la función de Marcone Esa diría, es una pregunta para yo hacerse. de poner a Mulet. Que cuando... Bueno, creo que en el entrenamiento de hoy en la mañana lo pruebo con Mulet y Ortiz. Bueno. Porque si no le estás cambiando lo que está haciendo bien Ortiz hoy, que es ir a presionar... No, adelante. no, no, no, no, no hay que dejarlo. No hay que Porque dejarlo. si vos pones a Kevin López, Kevin López no se va a parar de 5, que se va a parar bien entre los centrales, va a ser Ortiz, seguro. Por eso, ¿cuál va a ser la decisión de, Ciel, de que ahora? No sabemos. Eso es un tema para tener en cuenta cómo lo va a trabajar. O, o pone a Martínez. ¿Apareció? ¿Apareció? Yo quería que ya... Ah, ¿cómo, cómo? cómo que ya... me la una cosa, que no se entiende cobramos, viste, que decimos que va para lo de Maratea, nos quedamos nosotros. No, Así nosotros como... no hacemos rico, ¿eh? qué sé yo. Ya, ya algunos muchachos me, me están diciendo de, de, hacer, de tratar de juntar plata, pero la verdad que llegamos ya con el sorteo iniciado. ¿Eh? Y, pre y prefiero que sea escuchando el programa, Javier. ¿No? Escuchando, sin, sin aportar nada. No se ve, creo que no se ve nada. Bueno, el viernes decimos que está el sorteo, ¿Mm? Diego la mostraste, con dice, Daniel la mostraste. Mar... Sí, sí, sí. No sé si que sea. la vean, que. ¿Eh? Qué colores, Dios mío. Eh, el viernes se sortea junto a Daniel Martínez, Diego Rico, Saico y Darío Argiulo, seguramente la van, a, la van a sortear. Así que bueno, nos vamos a la tanda, ¿eh? Eh, Les pedimos, que hay un montón conectados. Ahí ahora vamos a nombrarlos todos. Y me dice Alejandro La Fontaine. Hola amigo, buenas noches. Saludos, saludos, vale, querido, un amigo mío. Eh, Franco Mereles, eh, no quiero leer mal, eh, pregunta si medio como que está cansado que estamos hablando de fútbol por lo que se ve, por lo que se ve. ¿Qué quiere hablar Si de... vamos a hablar de, del tema del fideicomiso sí, y todo, claro la... que vamos a hablar. Esa que es una quiero, cuestión que... delicada para claro. mí. Tanda de medi vamos.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 DG Amortiguadores. Venta y reparación de amortiguadores de competición para categorías zonales y regionales. Teléfono 11-5179-6295. Seguinos en Instagram, @amortiguadores_dg Complejo Hotelero Hostal del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados.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 Taller Servicar Sur SRL, reparación y pintura de carrocería, reparación de guardabarros y protecciones exteriores, reclamos ante aseguradoras, reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo, Lerux 1555 Rafael Calzada, llamanos.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 Rectificadora AMG. Rectificación de motores diésel y nafteros. Estándar y competición. Garantía de calidad y rendimiento. Blasparera 837 villa Villavoz, 3 de febrero, Buenos Aires. 011 21 45 1500. En Instagram, amg-rectificadora. Bueno, seguimos, últimos 25 minutos. Eh, bueno, vamos a hablar del tema acá que están preguntando muchas personas. Eh, lo poco que sabemos, porque eso es otra de las cosas, nos enteramos por Twitter, por periodistas, y oficial no hay nada. Por dichos. Por dichos, y me parece que ante tanto desastre que ha sucedido en la Independiente, me parece que es hora de empezar a ordenar y a decir un poco las cosas como son, Diego, porque... Digo, si se va de o sea, allá esto, lo de la colecta de Maratea, es una parte de la historia. Y ahora hablan de no sé qué, juntar plata, cómo, cuándo, de la devolución, cómo es, quién puede, quién no puede, qué te enteraste vos, no sé. No, yo no me ent... a ver... no, hablemos, digo, a veces alguien salió a hablar y después otro periodista salió a refutar que todavía no está y dicen que sí, ya hablé con un dirigente. Oficial no hay nada. Oficial no hay nada. Lo que sí que bueno, eh, algunos dicen aportes sin interés, otros aportes con intereses, en pesos, en dólares. La pregunta, acá hay un montón de preguntas para hacerse con este Fedecomiso del club. A ver, ¿hay un, un monto mínimo para poder entrar? Porque supongo que yo quiera entrar. ¿Me dejan? ¿O están elegidos a dedo los que van a entrar en el Fede es que Lo que pasa es que si no hay nada oficial por no nos hablar, es adivinar. Una situación y dentro de 15 días, una semana, tres, sale algo al revés de lo que hablamos y no tiene sentido hablar. A ver, me llama la atención. Claro que tenemos, lo, que, lo que sí podemos decir como hinchas... A ver, le creo, a la, muchacho, le creo, le creo a la información de Matías Martínez porque no, no, habla no, con gente no, de ANOS. Varios periodistas fueron. Por eso. Eh, a ver, a ver, te vuelvo a repetir. Pero hace claro, a ver, ante todas las dudas que se generaron, el Cruz ya tenía que haber salido a, a informar. O, o tiras una información a medias. Vos tenés que salir. ¿Cuánto es el monto mínimo para aportar? Si pueden, aportar, eh, pueden participar cualquier persona. ¿Cómo vas a devolver el dinero? Eh, ¿En qué se va a, a invertir ese dinero? ¿En qué se va a invertir? Si ¿En deudas o en traer jugadores? Eh, ¿Si van a participar de la lesión de los jugadores? Independiente, ya ha hecho fideicomiso, no es la primera vez. En la época de comparadas, se hicieron unos cuantos fideicomiso, En sí. varios clubs se hicieron. Bueno, independiente se hizo. Pero una cosa es hacerlo, pasa que con Independiente estamos acostumbrados a que se hace todo tan mal, imagínense que el año pasado hubo un, un error de tipeo. Y en la época de comparada estaban, hacia y hubo que hoy están en el club, muchachos, y saben de esas cosas. Ahora digo, en algún momento, acá justo me, me comenta eh, Fernando García, dice que cada 15 días iban a a decir el estado del club bueno esto no estaría pasando Cantero también lo decía ahora que decía que te ibas a meter en, en internet ibas a tener todo ahora todo... ¿Para ahora... qué prometen cosas que después no pueden cumplir qué increíble, yo digo yo me pregunto digo cómo puede ser que, que, que no haya un acto de, de, de... Eh, no no bondad iba a decir no sé honestidad de, de decir no, no tampoco porque por ahí no sé si estamos hablando de honestidad de de información, prolijo, no, transparencia, responsabilidad. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Estás, ni siquiera transparencia. Estás en independiente, viejo. Ya a estas alturas ni siquiera transparencia, responsabilidad. Si vas a sacar un fideicomiso, teniendo en cuenta la situación actual del club y que tuvo que venir alguien externo e independiente a juntar plata yo para yo las digo, deudas, por lo menos explica Luna, pero digo, no me deja de sorprender. Es Digo, que aparte todo lo que pa está pasando es justamente pa porque no fue nada claro, por eso están pasando las cosas que están pasando encima. Pero el año pasado, vuelvo a repetir, lo mismo parece que un disco rayado. muchacho no joda más con el independiente. Al gremialista número uno de los 40 años, se juntaron 2.000 personas, que no eran barra, eran 2.000 pibes, me consta que no eran barras, Lo sacaron por la puerta acá, no jodan más. No pueden ser serios en algo decir, bueno, esto va a ser así, asá, de esta manera, de esta otra. No puede haber seriedad. Que uno solo hable, que sale por un periodista y nos tenemos que enterar, nadie sabe nada. Que están juntando la plata los socios, están en todas las peñas, en todas las sedes. En Haciendo evento lugares, están, lo de Wilde. Poni estamos poniendo todo del bolsillo, 4.000, mil lo que podemos... Haciendo eventos, sorteando camisetas, haciendo no rifas Todos, los periodistas, todo Digo, por otro lado, bueno, fideicomiso, no se sabe nada, pero se comenta, creo que tal vez, a lo mejor. No, muchacho, no, no, yo no, no lo puedo creer. La verdad que no lo puedo creer. No, no, y aparte te vuelvo a repetir. Tenés que dar explicaciones de un montón de cosas. ¿Cuál es el monto mínimo para ingresar? ¿Si se devuelve con intereses o sin intereses? ¿Si es en dólares o en pesos? ¿Cuál va a ser? A ver, si se devuelve con interés, ¿cuál va a ser el interés? cuáles van a ser? Creo que... A ver, yo me imagino que no va a ser para pagar deuda. Yo creo que eh, si es para... traer. Si uno pone plata de estos inversores, va a ser para, para jugadores. ¿De qué se van a agarrar para recuperar el dinero? Yo No, no, digo. A no creo que la pongan a para la deuda, que, de de que no de podemos pagar nosotros las deudadoras, que se le van a pagar después a ellos. Se van a agarrar de los jugadores, muchachos. No son boludos. Si vos ponés... Eh, 3 millones de dólares y querés hacer a ver, el fideicomiso para hacer negocio, no es para la... Van a ir a los jugadores, es lo que yo creo. Pero Independiente tiene que levantar las inhibiciones. ¿Qué tal? Es? Ahora, vuelvo a repetir. Si Independiente no hubiera hecho esta, esta colecta genuina de los hinchas, y no se hubiera colectado hasta hoy nada, el fideicomiso existiría. Yo creo que porque se. Pero que vale. sigue sin poder de batalla de divisiones, existiría ese de Comisión, porque pero, no te lo van a poner para la deuda. Pero Diego Es una buena pregunta. Es la misma comisión directiva. Que hace 20 días se fue al presidente, después de seis meses. Histórico fue. Nadie sale a hablar, nadie dice nada. Digo, yo, la, yo me quedo sin palabras. La verdad que no, no vamos a no repetir no eso, tenemos un partido lo, el sábado lo del de es no, importante no lo ¿cómo? del fideicomiso es no, lo de fideicomiso no vamos codepavo, de pavo porque ahí podemos terminar de, ya, a ver vamos, ha pasado vamos, un pa, montón de veces y siempre pierde independiente pero vos te parece siempre que, pierde pero independiente vos te parece que a los seis meses vaya un presidente y asume otro vamos a ver quién se queda es todo incertidumbre bueno vamos a ver entonces vemos aparece un vicepresidente aparece el otro van hablan dos minutos se escapa nadie habla nadie da la cara digo cuando antes de asumir los micrófonos estaban a fondo hablando todo el día ¿qué pasó? no hay, no hay nadie que pueda nadie que pueda pedimos nota, a nosotros no nos dan ninguna, claramente pero digo, algún dirigente que pueda venir a charlar acá sacarlo por teléfono, Darío de poder hablar un poco, de poder enterarnos de las cosas no, que pasan bueno, pero ahora con esto del comiso menos van a hablar salvo que eh... salgan en lugares donde tienen centro porque si me dice, mira, no está armado, ¿y por qué un periodista tiró? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Probar a ver cómo es la reacción de la gente? Porque sí, se han no hecho encuestas por... también pero por no medio se... de los periodistas. Pero van a seguir jugando, van a seguir jodiendo y jugando. No. no, no por esto, que por ahí hace poco que están, digo, pero a veces yo hablo por la historia que tenemos atrás. Van a seguir jodiendo. por ahí, Alguien me dice, che, asumimos hace cuatro meses, para un poco. Sí, dice, vos... y sí tenés razón, pero digo, yo me siento como que hace un montón de años me vienen perjudicando. Hay, hay, hay caras de hace un montón de años. Eh. ¿Cómo? Hay caras de hace un montón de años. Bueno, claro, pero digo, si se transformarían o harían las cosas bien, uno se calla la boca, digo, pero parece que siempre es lo mismo. No, yo acá hay un montón de dudas que van a tener que esclarecer. Ya, a ver, se cambió. La... Por, por ahí cuando se hicieron las, en aquellas épocas de eurofideicomisos no estábamos acostumbrados a eso en Independiente ¿no? fue con la época de Comparada entonces alguien lo vio como bueno, a ver qué es esto después cuando salió para el Tuje lo empezamos a ver de otra manera ahora, después de todo lo que viene pasando de, desde ese momento hasta el día de hoy más de 10 años y con los medios de comunicación que hoy son distintos porque en esa época no estaban claro, estos bro, medios de comunicación bro. que también los, los protegía en cierta manera hoy en hincha se hace preguntas se pregunta, ¿lo que eso, somos, los que somos grandes y lo vivimos, decimos, mire, muchachos, cuidado con esto, esto, esto. Y los que son jóvenes, decimos, ah, si los que la vivieron me están diciendo cuidado, va a pedir explicaciones. Por eso, digo, estamos tan ávidos de novedades, de buenas novedades, de cosas buenas que pasen, que Independiente tenga un presidente fijo y se quede, digo, de un montón de cosas, porque digo, vamos a ver si no me da para la provincia y si vamos a ver si me quedo en Independiente, y si no, no hay presidente. No, sí, se elige, se elige presidente, se va a elegir en la próxima asamblea. También digo, pero... ¿quién, ahí se va a ¿quién ¿Está apto para ser presidente independiente? Bueno, lo van a decir ellos. A ver, importa ah, bueno. si nosotros ah, pensamos bueno. si está apto o no. Acá ellos lo que te van a decir se lo van a elegir entre ellos. Bueno, está bien, pero deja, vamos a hablar o cortamos 10 minutos, 15 minutos antes y nos vamos a casa con... No, pero si no es que está apto, lo van a elegir. Van a elegir, ellos? elegir sí, también lo van a elegir. Claro que lo van a elegir, pero déjame decir... Para mí no es información, pero es una presunción, eh, yo creo que va a seguir el Grindetti, para mí yo creo pues, igual también para mí, eh, eh. que sigue Grindetti. yo me adhiero a eso días. yo creo bueno, que también es, que y repito no, no, es una... no es información no, no yo adhiero, adhiero. no, no es sigue Grindetti porque a nivel también cuando ves lo de la política de interna de, de, de, de del partido político no lo ves bien posicionado a Grindetti. hoy después no sé si, si, si ganan elecciones si va a algún lado pero hoy no lo ves bien posicionado la verdad es esa lo veo más para quedarse independiente que, que, que, que otra cosa también sí. te da bronca que tengamos que esperar las definiciones políticas nacionales para ver qué pasa independiente. También te da bronca Qué eso. bárbaro, qué bárbaro. Qué, qué cosa increíble. Qué, qué mala... Qué, qué mal, qué, cómo nos merecemos esto, ¿no? No, no, yo no... No, la verdad que me quedo sin palabras. Porque la verdad que es, es una cosa de... Digo, cómo en otro club hay un presidente, una comisión directiva, jugadores que juegan, se dedican a jugar, esto es todo y la verdad, no, y ojalá, cosa, ojalá se junte por todo pero supongamos digo, que se haga el fin de comiso cuando, porque... cuando se termina lo de la colecta pero ojalá que se termine lo antes posible fideicomiso... se junte y se, se termine porque digo todos los días buscando información 700, 800, no, no llegamos no no alcanza, aumenta el dólar digo después queremos que los jugadores jueguen bien y vos me decís, ¿qué tiene que ver? todo tiene que ver jugadores que en su institución que están jugando todavía el presidente no se sabe cuál es Jugadores que, imagínate si están buscando una colecta para, no, pa, para pagar una... ¿Cómo el tipo del 1 al 10 va, va a decir che, me depositaron vieja a la mujer? Sí, bien, todos los meses van no a estar así. Porque si están haciendo una colecta para pagar. ¿Cómo la haces para pagar por No, le está sacando jugadores? un poco de presión a la deuda que tiene Independiente. Ahora, te vuelvo a repetir, supongamos que se han el fin pues porque si lo quieren hacer lo van a hacer, por más que quejen, pataliemos, lo que sea... Que seguramente irían por los. ¿Quién va a elegir los jugadores? ¿Otra vez el muchacho que eligió el, el mercado de pases anterior? ¿Le vas a dar semejante cantidad de dinero? Yo, Mira, yo era independiente, falta Julio para eso. Es un montón. 60 días acá. Pero le, ¿le vas a dar a él más manejar el mercado de pases? Porque muchos dicen: No, con dinero armas grandes plantel. Mira que yo vi muchas instituciones en un momento con dinero que armaron cualquier, cualquier payasada bueno, vos decir falta un montón eh, Fabi pero desde los futbolísticos ya prácticamente que independiente salvo que ocurra un milagro está muy lejos de, de poder pelearle o intentar pelearle algo arriba ¿no? bueno, entonces, entonces ya tenés que empezar a planificar el mercado de pases que vos decís que es en, que en junio que tenés razón pero ya Independiente ya lo tiene que estar planificando. Ya. Porque ya el torneo para Independiente. Ya está. Está bien. Lamentablemente la copa, ya está. La Copa Argentina pasa a ser muy importante. Eh, sí, eh, bueno, sí, sí, tenés razón. Sí, sí. Tenés sí, razón. La razón. Te me puedes olvidaba, llevar, la, puede co me, me olvidaba de la Copa Argentina. Te puedes llevar a una copa. Me olvidaba de la Copa Argentina. Eso va a razón. ser importante. Pero tenés que sumar también. Tampoco podemos no, no, no sumar. Ah. Si Erik dijo que 24 puntos quería desde que asumió. Van 5. Yo te voy contando. Van 5 puntos. Vamos a ver, él quiere llegar a 24, van 5 Faltan 19 puntitos No, bueno, igual yo le tengo fe Bueno, faltan 19 puntos. En puntitos. lo poco que se vio, más allá de que fueron 5 puntos Se vio un cambio Yo te digo lo que él quiere, 24 puntos Para él ya está hecho bueno, Van 5 Ojalá, yo creo que ahora viene una seguidilla De partidos Todos son complicados El sábado tenemos una parada Complicada pero bueno, con la gente, con el ímpetu, trabando con la cabeza, yendo y poniéndole ganas, yo creo que el sábado podemos podemos triunfar y después quedan partidos. Contra el jueves Arsena... con Arsenal. Con, con Arsenal el jueves. el jueves. Pero Fabián... ¿Alguien eh... sabe por qué se juega el jueves? Supuestamente, supuestamente por lo que pude averiguar, es que tiene que ver que hay equipos que juegan copas, entonces se le adelantan los partidos. Sí, pero es Independiente y Arsenal... Ah, por otros... Exactamente. Entonces, ¿sabes? se adelanta el partido para un jueves y por eso Independiente juega. Arranca la fecha el jueves y por eso Independiente Igual déjame decirte algo. Nunca arrancó a las 9, 9 de la campeón, noche. Ganar eh? pero, ganar y, y, pero bueno, la podés con cualquiera en este fútbol argentino. Sí. Así que no no digamos, sí, podemos ganar. Claro. Podés ganar. ¿Puedes ganar? ¿Puedes los partidos cualquiera. hay que jugarlos. No, aparte un pueblo mediocre el fútbol argentino, así que Bien, ¿qué nos va quedando Darío? Eh, Nazareno Araza, vos hablabas del partido el sábado, va a ser el juez que impartirá justicia Bueno, eh, Luna contaba algo de, del entrenamiento que se dio hoy en, en Villa Domínico eh, Ensayo pensando en el partido frente a Tigre Kevin López por Marcones, por Marcones, perdón Luciano Gómez por Juanito Casares, esa fue una de las modificaciones La otra modificación, Mulet por López y Vallejos por Luciano Gómez y en esa formación Barcia volvió a jugar de 4 ¿Mm? y se empieza a perfilar un 11 pensando en el partido del sábado frente a Tigre 15:30 en el Libertadores de América Rey, Gómez, Barreto, Báez, Costa Martínez, Brian Martínez, Ortiz López, Barcia, Jiménez y Cauterucho déjame esperar Falta práctica. sí, claro, faltan prácticas. Porque a Gómez me dijeron que lo, lo pensó de, de volante, a Barcia que siga de 4, ¿no? Sí. Entonces vamos a esperar porque, el, viste que en la semana prueba con, y después Por recién, eso si sí, digo, faltan entre viernes Viernes, las... Pero... jueves, ahí vamos a ver, la viernes más que nada. Bar Barcia Gómez, qué, qué, qué mal hicimos, ¿no? ¿Qué nos pasó? Eh? No, que nos pasó no. Preguntarle al que después te dijo que no teníamos un equipo de nivel que fue el que trajo a los jugadores insólitos. Gómez y Barcia. No a estamos... mí me daría vergüenza decir eso. Porque la verdad... No definimos si, si Gómez o Barcia. Mamita querida, qué increíble. Por lo menos defendés tu, tu postura. Ni siquiera eso, ni ¿no? la defiende Bueno, Ay. Luciano Gómez, lo poco que lo vi con Argentinos Juniors y un partido que juega en cancha de River en el Monumental, prácticamente que... Era, no sé, Cafu en sus mejores épocas. Ah, sí, bueno. Ahora vino Por independiente. Ahí vino, ese partido. vino a independiente y. Mira, yo, yo lo vi mucho de suplente en la Argentina. Yo no sé cómo puedo jugar no, bien siendo ha, suplente. Ha, ¿eh? ha, ha jugado, ha jugado. Sí, sí. Si te lo da préstamo, que tiene que jugar la Copa Argentino Junior, el campeonato, te lo da préstamo vos, y déjame pensar mal. Sí, sí, sí. Dejame pensar mal. Digo, pero bueno bien, qué sé yo, por ahí no es esta realidad que vimos y sea algo mejor pero yo la verdad que no lo veo muy lo vi en partidos muy dubitativos jugadores del montón, independiente fue a fue jugadores del montón ahora para eso le hubiera dado, para lo menos los que son marcadores de punta, hubiera puesto a los pibes que no hay malos jugadores en, en reserva para marcar punta, los que lo hubiera sido traído bueno, los centrales bien, Independiente va a reclamar una deuda de casi un millón de dólares ahí al Inter, eh de Portalegre por el tema sí, de gustos gusto, sí, y cuesta. cuesta. exactamente. Hay una plata que todavía no cobró de Velasco, dicen que es un millón de dólares. De bar... No sé si es un millón de dólares. 900 eh. y pico, creo No sé, déjame... Déjame... déjame bueno, Lo que sea, te imaginas que todo Porque plata? si era una cuota, las cuotas eran de 450 mil dólares. Salvo que no te haya bueno, pagado Me ninguno. parece que se, se, juntó, se juntaron dos, pagaron una y las otras dos se juntaron. Por eso llegó a eso. Bueno, chicos, ¿nos no, vamos? Eh, ¿Quedó algo no, más? Vamos. No, no. Eh, nos despedimos. Eh, decimos que el viernes está el sorteo, que el sábado tenemos una gran previa haciendo el café desde el Estadio Libertad de América, cabina número 8. Eh, que se suscriban, eh, que apreten ahí, me gusta, que están poniendo. Eh, eh, falta poquito para llegar a los 1.300 eh, suscriptores. Eh, y nos vemos el sábado, querido Darío. Nos vemos el sábado. ¿Eh? El placer de estar acá. una vez bueno. más con ustedes. Lula, ¿te quedó algo más? No, no, no fue nada. Bueno, nos vemos el sábado en el Libertadores, ¿eh? a, a poder creer que esos tres puntos del sábado tienen que ver con, est con este punto que para mí perdimos dos, pero... Bueno, el ruso Sielinski dijo, post-empate eh, el otro día en la paternal, dijo, vamos a ver eh, cuánto sirve este puntito que sacamos hoy, el, el sábado que viene. Increíble pues, Justamente. Porque estaba los chicos eh, haciendo vestuario y yo estaba con el celular, mido promedio, y de repente con esos puntos independientes ya, te, ya estaba 22. Sí, 22. Puesto 22, 27, sí, 22, exactamente. por encima de Huracán, creo. Y ahí ahí de todo, o sea, sí, con tres, punto más, ya, no, ya ya, eran tres puntos más 17, ya, punto 17, 18, 18, 18, con eran poquito, con poquito, qué increíble. Igual la diferencia de puntos de la tabla no es demasiada tampoco, no es muy alto No, mira, esos dos puntos, eran eran lógicos tenerlos, Sí, sí. ¿Cuántas veces perdió de local independiente? ¿Y contra quién? ¿Tres veces? Se sí. perdió con Platense. Platense, Defensa y justicia. justicia. Y me está faltando. Con Colón Empató. Bueno, esos dos puntos. Que no pierdas, por eso siempre es importante no perder a este nivel de 20, con 18, 14, con estudiantes. ¿Tres igual igual no Tres se fija, puntos más. Igual no se más fija. dos. Son 5, hoy estabas 15. Ese fija que tiene que hallar 24 puntos. No importa no, si está acá. ¿qué me importa, García? que se llegó a No importa minutos. dónde llegue en la tabla de posición. Sí, ya sé, pero digo. Vos mirá cómo se pierden puntos de local. Sí. Vos decís, ¿3 puntos de local perdiste? ¿Pasa ¿Más que dos? lo que cinco? pasa, Fabián? Esto que decimos nosotros lo dice el hincha de Defensa y Justicia. Lo dice el hincha de Gimnasia. No, pero yo soy independiente. Papá. No, está yo bien, no de contra Defensa todo... y Justicia local? No. Decime las campañas de los últimos 25 no, años pero... y te, te cuento si quieres. No no, no, no podés perder el local, digo, con 40.000 personas. Sí, bueno. Los jugadores, algo te tiene que pasar. Bueno, podés Andá perder el local. los en últimos contra. 20 años de las campañas de Independiente y vas a ver con cuántos perdiste. Pero de Platense local. después de Independiente, digo, no ganó más. No es que te ganó River. Y arrancamos el torneo ganando con dice, Talleres sabe, y ¿sabes? Si ¿sabes? Bueno, a... Ahí está, ¿sabes lo que dice el hincha de Talleres? ¿Cómo perdimos con Independiente? Bueno, sí, bueno claro. todos se hacen esas, esas mismas ¿Y preguntas. Pero qué querés que, bueno, está bien, sino que no tomamos no más programa, entonces no nos preguntemos. No, nada. pero vos me decís, si Son yo partidos dado, que no, perdido, no. no se pueden perder, campeón. Papá, Llevaste cincuenta mil un plantel, personas contra Platense. Si vos un, perdiste. Armaste un plantel medio pelo, él, él, te va a pasar. No, medio pelo no, porque si ahora empiezan a jugar bien, vos te das cuenta de decir si, Estilitano, vení. De tirar la oreja así. Ah, no era tan difícil, tíale. querido. A ah, Monzón también tía la oreja. También, bueno. vení Monzón, no era tan difícil. Ah, no, igual no con Estilitano era una iba. cosa diferente. Eh. Ah, eh, no. Perdón, pero para mí Estilitano no sabe de fútbol. En todos <risas> los partidos que veía Estilitano no planteó... <risas> trajiste, trajiste, trajiste una dulce. Eh. Bueno, no, <risas> pero es verdad. No planteó un partido vos, decente. Vos terminaste perdiendo con Platense, con Platense. Eh, a, a, la de local, sí, el, el a la vuelta del local, a la vuelta loca. del local ah, y habías ganado 40, el excelente con, con Talleres. 48, ¿Te, de ¿Te puedo de 48.000 48 personas. Dale, hombre. No, una vergüenza. Digo, si digo, ganadas pero, con la camiseta, fíjate los últimos 20 años. No, no, no digo ganar. pero te, vos te vas a un extremo, vos querés, te, querés salir campeón, y yo te estoy diciendo no, no de salir campeón. de 28, te, te digo tres puntos que de nosotros. acá, más dos puntos de acá... Nos posicionaba 14 en el campeonato. Bueno, y nombramos es, el CUDE. a repetir. Decir, perdimos 3 Igual puntos Fabi, si este Cudo no, no puede aspirar a salir campeón, ¡buah! Está bien, pero con estos ah, jugadores que no se. Eso es otra cosa. no quiere ganar nunca. Vos pero querés salir campeón. El cudo, Póngase pero, de acuerdo. ¿Cómo que eso... no quiero ganar nunca? ¿Qué estás no, pero te quiero decir, decir. Con estos jugadores, no. Yo te digo, con 50.000 personas, contra Platense, que después demostró lo que tiene que ser, flaco, los jugadores los tiran a la cancha y los no, técnicos tienen que jugar. Eso de que gana cuando la gente es mentira. Pero bueno. Sí, no, más vale, eh, más vale que sí Si no, Boca saldría campeón porque llena la cancha Ay. Y también a veces partió con la Nacional 2-0 bueno. Hasta el próximo viernes Abrazo grande, chau chau Esto es Icos del Rojo Radio Por AM1220 Ico Medios Trece años junto al Club Atlético Independiente